Muchas veces este, los empresarios me dicen que lo que necesitas vos. Le digo no necesito nada, porque yo pienso por mi hijo, por mis nietos. No van a poder ir al río, no van a poder hacer la casa, no van a poder buscar leña, no van a poder, poder buscar este, para los santos para hacer artesanía, no van a poder este, buscar este, miel, o sea que frutas del campo. Bueno, este juguito y le echemos el ojito y así que se oscura este mal de ojo Lo que pasa es que cuando quiere los artes, quedan vacíos, sin nada, sin poder. Algunas veces va a decir: Yo no soy Huichi, yo no soy soy, soy blanco. Es una lástima que va a decir así, porque al decir se discrimina solo. al <tose> Antlais, yen le kachnyaya, la kawichik echnyaya. Named de nal wenaten, named de nal wuhui, nawoye atana no naya.